Encendidos del Espíritu Cristiano, se entregue de tal manera a su tarea del mundo, que con ella construyan y proclamen tu reino por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Padre Dios, en las tareas seculares, fuertes con la fuerza de la Eucaristía, sean valientes testigos de la lección temporal de este mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor y de la muerte, hoy ha atendido a nosotros como fuente de vivir y muertos. No sea, va no a emprendernos como cabeza nuestra. Y Él les da la recomendación del santo. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a Él.